Te quiero preguntar también por el hermano de, de Nova, quien le dicen, el Novita, que quería sí. cantar su canción y todo eso. Sí. Y había habido ahí un chisporroteo. Sí. ¿Esa parte también la pudiste sanar? ¿Entender sí. que el chico no tiene por ahí nada que ver y eso? A ver, chicos, para Yo nunca me metí con la criatura. Yo se los dije miles de veces. A mí el problema no es la criatura. La criatura hasta venía a mi casa, el nene. Claro. Se lo puede decir cualquiera. Sí. Yo no tengo problema. Yo no, no, o sea, con el nene lo no tengo problema. Está el bien. problema es su papá. ¿Me entendés A lo que voy y va a ser siempre, chicos, porque yo a mi hijo lo voy a defender siempre como lo hice Obvio. siempre. Obvio. Claro. Por, mi, por mis venas corre sangre. Ahora, Vanessa, tengo una pregunta. Y yo siempre lo defendí. Me podés preguntar a cualquiera que yo siempre defendí a mis hijos. Y lo voy a seguir defendiendo. El rana, Tanto a él como a sus cosas. Sí, sí, sí. El rana es tu ex marido y es alguien con quien vos no querés saber absolutamente sí. nada y se comprende. Pero ¿hubo un tiempo que fue feliz, Vanessa, con él? ¿Hubo un tiempo en donde se quisieron, rana, se respetaron, tuvieron un proyecto de familia? ¿Hubo otro capítulo en esta... Película, no dónde... Sí, sí, ponele que sí, sí, sí, ponele que sí, sí, sí, sí. ¿Durante Pero cuánto tiempo fueron felices? De... Ponele, sí. Solo para entender todo este contexto, ¿me comprendés? Calculale, vale? Calculale tres años. Tres sí, años. Calculale tres años. Sí, sí, sí. No, no, yo no digo que sea una mala persona. A ver, Cari, yo no digo que sí. sea una mala persona. Yo no soy quien para juzgarlo si él es buena o mala persona. Sí. Yo lo juzgo de mi forma de ver y porque él fue el que le dio el apellido a mi hijo, nada más. Después de lo que él sea él, sí. yo no puedo opinar porque no sé, chicos. Eh, yo no voy a decir algo que no, no, no sé no. ni puedo decir yo soy la mamá del Lauti y, claro. y lo voy a defender siempre y yo tengo mis motivos, ¿me entendés? Sí. y entonces a mí me enoja cuando sale gente que no tiene nada que ver y que no sabe nada y opina sin saber solo por salir en la tele claro, a ver, el único claro. famoso acá era mi hijo y claro, y claro, ahora, claro, claro, claro, interesante claro, todo. el, el único remarque... famoso era y es mi hijo, porque sigue más vivo que nunca ahora cuando vos decís remarcás permanentemente voy a defender a mi hijo, ¿quién lo ataca? Hay, ¿Hay alguien sí. que quiere atacar? ¿Quién Todos. ¿Todos? Todos, porque todos se quieren colgar de mi hijo. Ay, ahora le aparecieron tíos, primos, abuelos, perdón. Pero esa que persona... yo recuerdo en estos 25 años siempre fuimos los mismos. Está bien, pero esas personas lo atacan o solamente quieren un momento bajo la luz del reflector en la tele. No es que lo están atacando la memoria de tu hijo. Oh, no, sí. porque hay personas... No, te, te paso a explicar. Hay personas que en su momento, cuando mi hijo estaba en vida lo no te voy a decir la palabra sí Decida. te lo voy a decir bardeaban para que lo entiendas mm. eh, y le ponían que él era un fantasma que era un creído que era un negro de mierda ¿Qué que era todo esto, eso que era familiares que después se la daban de primos tíos eh, bueno, no o sea yo no lo, sí. no lo voy a permitir mi hijo sabe qué hacía no ma, la gilada ni cabida Vanes y es lo que hizo perdón Vanessa espera hay una información de último momento, wow. me dicen Diego Esteves. Exactamente, tiene que ver con el Rana, Daniel, el Rana marcado, el papá del Nova, que nos acaba de enviar un audio porque está escuchando la entrevista ah. y dice cosas fuertes. Decirle que venga, si está acá nomás, decirle que venga acá conmigo. Se animaría a venir él, se animaría a venir? ¿Se, anima ¿no? a venir, se anima a venir. Creo que hay una restricción perimetral. A ver, a ver, a ver. ¿Te complicaría vos? ¿La restricción perimetral? Ah, sí. no sabía, porque a mí no me llegó nada. Pero si quiere hablar, chicos, ¿qué le voy a ah, hacer bueno. delante bueno, de la entonces, cámara? Si que vos... al lado mío, Pero yo vos, tengo no, si todo para nada, responderle. Si no estás notificada, entiendo que... A mí que, no me llegó nada, chicos, que no tiene absolutamente. Si no Diego, yo no estoy ah, notificada no tiene validez, de absolutamente si nada. Diego, ¿vos podés bueno. pedirle al Rana que se acerque parte, mural al mural del imagínate que yo... Este, Sí. Pues yo hasta ahora le... estoy trabajando mayormente, ahora porque estoy de vacaciones, yo no estoy... Bueno, te adelanto lo que él dice, seguramente se no, acerque no, no, al móvil yo. para explayarse, porque él defiende o sea, una verdad, me encantaría. y además vos lo, me encantaría. lo has acusado de un par de cosas que... Me encantaría. Que... Perfecto, lo que él, lo que él dice a priori... Me encantaría, sí, No quiero nada, absolutamente sí. nada. Todo es de mi nieta está perfecto, que devuelva chicos, que venga todo. Acá a la esquina, chicos. Está una cuadra y media. Dice que devuelvas todo. Es pues una cuadra y media, tranquilo. Que, por ejemplo, chicos, las camionetas con las que todavía andan, que se las devuelvas ¿Sí? a su nieta. Sí. No sé de qué habla, ¿eh? Ah, bueno. Sí. ¿Qué nieta? Ah. Él es abuelo de alguna nieta, no sé. A sabía. la hija de Eliana. Ah, acá me está escribiendo Eliana. ¿A vos te está escribiendo ¿Ah, Eliana? Años, tu nieta de sí, siete años. Que le mira. devuelvas todo, dice. Ah, bueno, bueno. Está a perfecto. ver, pero la pregunta es. No voy a es... discutir con nadie. Él está acá a una cuadra y media. Cuadra. Que venga. Se animará. Si se animará. Yo no voy el... a discutir con gente. Ya te vuelvo a repetir. Se animará el rana a acercarse al mural del Nova y decirle venga, en la no cara a Vanessa que devuelva, porque la está acusando a ver, que... de robo. La está acusando a Vanessa, la mamá de Lautaro. Sí. Te robo. A ver, Kari, espera, ¿qué, Vanessa? ¿Qué? Si vos, qué? tu hijo, vive en tu casa con vos, ¿yo le estoy robando a mi hijo si vivía conmigo? No, por favor. No, ¿No ves que es ignorante, no sabe lo que dice. Espera, Vanessa, no, pero, pero, espera, porque acá no, por favor, hay, Kari, hay otra persona vuelvo a repetir, que suma información. Yo vine con toda la onda. Ya no, lo sé, ya lo no, sé, Vanessa. Te lo yo lo re a re responderte todo. Pero yo prenderme, prenderme con el decorado, no. Yo te dije que el decorado se calla y los personajes secundarios para mí no existen. <risa> no, pero, pero. No, no, no. A nosotros, pero Vanessa, toda la información. perdón, pero no, no le dijiste vos que ve, que vaya al. Yo con mural. ustedes hablo lo que ustedes quieran, chicos. Yo no voy a. Yo no a me debatir. voy a prestar a. ¿Cómo te puedo decir? A debatir y sí. a contestarle a alguien que no tiene sentido. Perfecto, chicos. pero Vanessa, no, yo había entendido mal entonces que lo llamabas a ver. Cari, si ¿cuántas de... veces te dije yo cuando él salió en la tele? Cari, ¿cuántas sí. veces él salió en la tele? Yo le escribía que quería un cara a cara. ¿Y? ¿Cuántas veces? Siempre. Bueno, por ahí el cara lo podés tener hoy. No, ni idea. Ahí no resp responde. responde, A ver. ¿Qué dice? No, Esto no, es todo lo que está rana. pasando en, y si, en eh, vivo, es una cosa. Para de por locos. celular responden todos. Ah. Por WhatsApp responden todos. Chicos, a ver, yo, yo no me razón, voy a aprender Vanessa. en el jueguito de él. Si tiene que decirme ¿Qué algo, que es vaya. Está una cuadra y media y que venga y me lo dejó. Hay algo que ustedes le puede decir. Espera, un segundito, Casarla. Espera un poquito, Vanessa, espera. ¿Qué dice el rana, Diego? Le acabo de preguntar. Si se puede acercar al móvil, sí. me contesta que devuelva todo. Es lo único que me bueno, importa. Bueno, evidentemente no se, no, no se anima a ir. No, y contesta no, no, no con sé, algo no que sé. es ofensivo. Dos besitos, mi amor. Y contesta sí. con algo que es ofensivo. Claro. Y es incomprobable. ¿Que devuelva Dos besitos, qué? diría la Joaquín. No me, afecta, si no me, me afecta en lo más mínimo lo que me diga. Bien. Pero, pero ¿qué hay de esta acusación que la hace? El decorado hace? Digo, se calla, concreto, de cine, que dije yo. Que devuelva todo. El tema de las camionetas... Recuerdo que creo que Eliana había hablado de una supuesta casa Bueno, ahí voy, eh. decía Yo, que era para su Estoy hija. hablando con Eliana ah, Chicos, abuela, hablando. a ver, chicos, está todo perfecto Y la mamá va a tener lo que le corresponde Él, el decorado, se calla Les vuelvo a repetir Está clarísimo, dos, Vanes dos es el abuelo, porque ¿no? porque está mirando por la Vanes. tele Porque tres es mucho Es el abuelo en los papeles, no <risa> lo será en sí. la práctica Pero en los papeles Bueno, pero ¿es digamos el abuelo, tiene derecho No, pará el abuelo sí. que nunca... La... ¿Tiene derecho? Pará. No. ¿Derecho a qué si nunca la reconoció? Nada. Te dice el nombre y te dice cualquier otro nombre. Está bien, a pero vamos ver... a agarrar los Hello, papeles. Chicos, si es sos el, el abuelo, el... sabés el nombre. Pero es el papá biológico del Nova. El papá en los papeles, por ende, es el abuelo. E incluso, te digo, tiene responsabilidad legal también. Sí, sobre la, de la chiquita. Niña, ¿eh? sí. No es una cuestión menor. No, no, no es un nombre abuelo y se terminó ahí. <risa> en serio, no la to tu... ay, me hiciste reír, bueno, te lo juro, disculpame, no hace no, no, no, no. una falta de respeto, pero no se, ¿no se hizo cargo del hijo, se va a hacer cargo de la nieta que ni conoce y la nena tiene siete años? Chicos, hello, no hablo más de él. Yo no le voy a Ahora, dar Vanes, yo no le voy a dar fama Vanessa, a que no conozco no Vanessa, Vanessa, Vanessa, mí. ¿vos tenés relación con tu nietita? ¿La vez? Está en casa, chicos, conmigo. Sí, está, está, en, está en tu casa está en ahora casa con con vos. conmigo. ¿Y por qué? Nos fuimos de vacaciones. Claro, vamos a comprar. Claro, claro. Y sí, hago una Lian, pregunta, eh, Vane, Porque me dice Eliana: me dice nadie me ayuda. Mantengo ¿sí? sola a mi hija. Está perfecto, chicos. Ella es la mamá y yo, yo no le voy a discutir, pero yo no me voy a prestar a discutir en la tele. Ella me ve todos los días cada vez que voy y dejo a la nena. Está perfecto. Pero digo, digo eh, para entender un poco, ¿eh? no no Vanes. No, pinchar, no, van? no, no, no, van, no, eh. no es pinchar. No, yo la entiendo. No, no, no, yo lo entiendo como... A ver, chicos, yo laburo. A ver, ¿alguien me pregunta con qué yo pago las cosas que tengo que pagar? olvídate. Porque todos se preocupan por lo que hay. ¿Alguien me pregunta a mí? Por ahora vamos vale, coincido con vos. No, no, no, no espera, espera no voy Mate, usted, a yo te con entiendo, nadie. no te estoy cuestionando bajo ningún punto de vista. Olvídate no, que no, no está en mí cuestionarte, no, no, no, sobre todo no problema, si te hiciste yo te cargo entiendo. de tu hijo y el padre no, no, no, no, no prestó eh, nada. Vola, olvídate, conta conmigo. Pero lo que los te pregunto es a todos. No, lo que te pregunto es, eh, Eliana nos dice que nadie le ayuda y como sea. La, sí. la criatura por supuesto sí. tenía un papá digo hablando de la, de lo, de la parte hereditaria ya tuvo sí. acceso a, a lo que haya quedado sí. o, o, no, o no y quedó algo o no quedó mucho Débora, no sé qué, qué eh quedado como que, no entiendo, quedaron sus cosas materiales que... La casa. O sea, era mi digo, casa, recién, él vivía conmigo. No, haciendo referencia... No sé, no, no, no entiendo. Para, vamos a ordenarlo, porque si ya parecemos locas. Eh, escuchando Igual, a hombre... convengamos esta, que co si ella dijo eso, o sea, ella no. tiene trabajo en las redes gracias a que es la mamá de mi nieta. Ok, Opa. pero digo, escuchando al rana que dice que había camiones, obvio, todo suma en, en, en no, esta, con vida. No, yo no hablo... Eh, Débora, te re, Quiero, te amo, te sigo, pero yo no le doy más eh, el decorado, se calla. No, no, pero Ay, ya amor, el decorado, yo tampoco le doy el decorado. No, no. no, no, no me le, le pregunto más. Es de lo que quedó de tu hijo, que lamentablemente hoy no, no está. No, no le respondo A esta que criatura, él. Él. digo, ya... Él, tiene, él no tiene derecho a decir nada. No, no, no está, estamos de acuerdo. Él no tiene derecho a decir nada porque él ni sabe lo que tenía el hijo. Ah, bueno, Nunca digo... un mensaje, Débora, nunca un mensaje. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te fue? Nunca. O sea que lo que él dice que ahí no hay. Siempre no era para pedir y para manguear. Es, puro, es pura especulación. Lo que él diga... Vané. Hay que, hay que agotar no, todo. Sí, está en la por camioneta te en mi hijo. Débora, escúchame, mi no. hijo vive en mi casa y la camioneta está en mi casa. Pero está bien, pero esta camioneta. no que la deje en la calle no, para gusto de él? Lo que te estoy preguntando es por tu nieta, no te pero... estoy preguntando por él. Él no me interesa en lo más sí. mínimo que vaya y labure. Lo ah, que estoy por, por, mi es por mi nieta. la nena. Sí, sí, por mi nieta. Eh, me refiero, digo. Vez, el padre de la criatura sí. falleció, hay sí. cosas que le corresponden a la criatura, a sí. eso me refiero. Sí. Lo que le corresponde ya lo tiene o sí, todavía pero, tiene. Débora, acordate que hay un ADN en curso, amor. Por eso te pregunto. Pero hay un ADN en curso. ¿Cómo yo? Voy a depender de eh, algo que, pero, que yo no puedo hacer nada, no, chicos. Perdón, a ver, a ver, a ver, hay que esperar a que ese ADN se haga para ver cómo no, se no, reparte. Pero, pero a ver, Diego, que... No, algo importante para aclarar, perdón, debí, me meto sí. un segundo y Vanessa. Acá hay, porque la gente no tiene por qué saber todo lo que nosotros sabemos. Hay dos hijos: uno que tiene un ADN en curso, pero después hay otra hija de siete años, no, pero lo no que no es la no los papeles, no sabéis, que usted. tiene derechos también. Y cuya madre ha reclamado Alin, algunas cosas es que nieta, al menos años. nosotros no sabemos cómo quedó la situación. Pero Por Vanessa ejemplo... está diciendo sí. que a raíz de que está el ADN en curso de otra criatura, todavía no se dividió lo que han heredado del, del NOVA, lo que fuera, porque Bien. están esperando que se termine este ADN uso de para acciones? desconozco. no sé, ¿Quién hace uso de esos bienes? No la vamos, claro, ese no es idea. el tema. ¿Quién la la, la, la, la madre la, la, la mamá Vanessa está sí, mal que use que la camioneta de mi hijo yo la uso la camioneta de mi hijo está mal usa la mamá de Lautaro ¿Qué va a manejar la nena? no, Vanessa, no, pero no la camioneta. estamos hablando nada más de una camioneta seguramente ¿Y quién la a mantiene? Bienes, ¿Ustedes se preguntaron también, quién la mantiene a camioneta? Algo de dinero que le entrará por regalías y demás todo ese dinero dónde está? Debería estar en la justicia Casorla ¿A quién le entran bienes por regalías? A ver imagino Vanessa. No entendía a quién le entran bienes. No, no, el, el planteo segundo. que hace Débora, no, no, no. Eh, eh, perdón, Diana y Débora, las dos, tiene que ver un poco con la administración sí. de los bienes. Aquellos que vienen eh, vinculados al derecho a autor, sí. por ejemplo, las regalías, sí. producto de los temas que ha grabado pero, Lautaro. Escúchame, ¿yo qué tengo que ver ahí, chicos? No, no, pero es no, una pregunta. Hijos, no, es chicos, una pregunta. Ver, te, ¿Te estamos aprovechando, no es fácil. Contactate, no... te estamos aprovechando Chicos, esta oportunidad. A mí las regalías no me vinculadas. entra ayuda de ningún lado y usted okay. es fácil usted es fácil de fijarse y enterarse. A mí no me entra ayuda de ningún lado. Okay. A mí lo único que me, me ayuda es mi marido con su trabajo y yo con el mío. Son las tenés cosas todo el que mantengo de mi hijo, salen de mi sueldo. A mí nadie me da nada. ¿eh? Obvio, y hoy vivir en este país es muy difícil. No te cuestiono eso. Lo que te pregunto es: vos me decís, obviamente la manejas vos, la criatura tiene siete años. Pero, todos pero. Me... pero, pero esa camioneta pertenecía a tu hijo y por herencia más allá de que estén esperando el sí. otro ADN hay un porcentaje que te corresponderá a vos como madre sí. no sé y otro porcentaje que corresponde a las criaturas entonces te preguntaba sí. Sí. si eso ya estaba definido no te Ojo, estoy cuestionando sí. corresponde a esa sí. como madre biológica le tiene que corresponder al padre a ver, a ver. Sí. Sí. no no no Vanessa, ni a, ni a, ni no, habiendo un hijo habiendo un descendiente habiendo un descendiente no hay no, no, oportunidad no no lo que Vanessa dice que a ver nosotros podemos criticarla en alguna oportunidad porque, porque tiene reacciones introspectivas, pero si hay algo que es esta mujer es congruente y coherente. ¿Está bien? No, y lo que está sabes. diciendo es... El NOVA vivía acá en mi casa, las cosas claro. quedaron acá y hay una disputa Obvio. por derechos emergentes sí, claro. vinculados a su, su, nie su nieto, en este caso el hijo del Lautaro reconocido por él, y un Bien. ADN en camino que puede cambiar el curso de los derechos de quien de, de esta nena. No va a adelantar herencias no sabiendo por cuántas claro, partes pero, pero hay, hay una La consulta era esa, digo, nadie cuestionaba y, claro. que use la camioneta, al contrario, lo que quedó en su casa está perfecto. No tendría pero, ningún inconveniente. Pero no, ¿Qué es lo que Está cuestionando él. Él, no, no. Ah, bueno, él te está es que diciendo eso, bien. porque él me ve en la camioneta de mi hijo sí, y bueno, es, entonces, lo que le, para, es lo que le revienta Vanesa, que me vea la camioneta de mi hijo. Me vuelvo, va a seguir viendo la camioneta. Vuelvo a lo, de mi hijo. lo anterior. Evidentemente, lo que le molesta es quiere tener la camioneta él. Y está ahí, chicos. Vanes, no, no, o sea, ah, bueno, vos, pagás, vos pagás los hay gastos. Hay que construirla. Yo no. Les vuelvo a repetir. Vos pagás los gastos del terreno. Digamos, ella también va. Oh, sí. viene de, es oh, parte no, de. Entonces, después, cuando se las sucesiones, esas. Pero eh, eso nunca lo van a decir. Van a tener que pero convalidaste. A ver, a ver, a ver, Convalidaste que eso, ese terreno, efectivamente, Lautaro decía Ay, que, que era mujer, para no tu nieta. está viniendo la mujer del rana. Van, está viniendo la mujer del rana. Yo no tengo nada que ver con ella porque no tiene nada que ver, chicos. Claro, no no, no, es que vamos a tratar de ordenar no un poco viendo... esto. Vanessa, ¿está la mujer del Rana? Yo no tengo nada que hablar. ¿No, no, no, no, no. Estamos, eh, eh, a ver, está bien. Espere su turno. Bueno, vamos a tratar de mantener un poco el equilibrio claro, claro, claro, claro. de este claro. móvil. Estamos ¿La con la Vanessa, la ama del... Nova, y acá está la actual pareja del Rana. Vamos a ordenar un poco esto. ...para que pueda hacerse no con, equilibrio con equilibrio tene, esta situación. ¿Vos no querés hablar con ella, Vanessa? Que, que, no civilizado. tengo nada que hablar. ¿Qué tiene que hablar la señora? Perfecto. No. Ahora, no. Eh, que, que raro aparte, que, qué raro que, que... Aparte, ¿qué tiene que opinar? Hay una perimetral ahora. ¿Qué... Me pusieron una perimetral. ¿Qué hacen acá? La... Ah. Ah. ¿Cómo, señora? Ah. A ver. Media, media. media. media. A nosotros, eh. Ni a Rana, ¿Eh? ni a mi hijo, ni a mí. Momento, ¿cómo se llama No lo puede nombrar ustedes. No nos puede nombrar. ¿Cómo se llama, señora? Yo me llamo Norma. Norma, ¿por qué se acercó al móvil para saber? Porque estoy escuchando una sarta de boludeces que me <risa> tiene podrida. Primero que lo tilda al gordo de marido de buen padre. Dígale que cuente cómo dejó los hijos tirados en la calle, muertos de hambre, para crear hijos oh. que no era de él. Yo voy a ser intermediario, Karina, si te parece bien, porque... Eh, se me fue la pregunta. Sí, sí, sí. Se, fue ¿Se te fue pregunta? la pregunta. Sí, bueno, igual sí, no sí, te preocupes, porque no es importante. Importante. tenemos otra pregunta del doctor Casor. ¿La vamos? Sí, sí. Se puso nervioso. A se puso nervioso. Para... ...del mural, que me lo ensuciaron. Es lo mismo, chicos. No, no. No, no, yo, me yo voy a aprender en eso, chicos. Yo si quieren hablar de, de mi hijo, ¿eh? hablamos. Yo estaba de licencia pasé. A la gilada ni cabida. No, no, no, no, no. No, A ver, ¿y qué? el decorado se calla. ¿Qué? A ver, pero esta persona, ¿quién es entonces, Débora, la que te habla? Está hablando con nuestra producción. No, ni idea, sí. no. Eh, la mamá de la criatura, por lo menos así se presenta ella, es la persona con la que siempre se habla. Claro, pero te puedo decir... A ver, Débora, te puede decir soy cualquiera, como hicieron el video esa aquella vez, te vuelvo claro, a. Repetir. Claro, otra claro, cosa que, es muy que dice, el terreno está A, su a ver, nombre, chicos, la mamá poquito... me ve a mí. Por eso me llama la atención y por eso se lo estoy preguntando, porque no lo puedo creer, que se comunique con la producción para decirle esto, me llama la atención. Y que por eso, chicos, o sea, la mamá, la mamá eh, habla conmigo por WhatsApp, con la nena, la voy a buscar, la nena me llama, viene, la veo en la casa, hola Eliana, chao Eliana, y... Claro. y está todo por eso perfecto. Te digo, Claro. Eso debe ser alguno que está al pedo, bueno, no tiene nada que hacer... Ver, ...entonces si se pone ahí, a mandar ¿no? mensajitos... ...porque cuando uno no tiene nada que hacer... Sí, ya lo creo. De la vida. Vanessa, no, ella totalmente. tiene otra cosa. Chicos, nosotros pregunta. estamos más allá. Una nueva pregunta, ah, no, Vanessa. No. Vanessa, eh, primero digo mi solidaridad con vos... ...porque te veo una mina coherente con lo que estás diciendo... ...y de verdad me parece de pésimo gusto... ...que tu ex marido, el padre biológico de Nova... ...mande a otra mujer para defender su supuesto honor... Felicitura. ...cuando, Terrible. habiéndose borrado, como decís vos, si es así durante toda la crianza, ahora Caranche mandándole mensajes a Diego sobre una supuesta camioneta... Tristemente lejos de eso, quiere hacer titanes en el ring entre dos equipos... Está dependiendo de las acusaciones, Luis. ¿eh? No, no, pero habla de Esa camionetas y la acusa de, de ladrona. Y de pedir plata. Está bien, no, pero se puede acercar y, y aclarar no. el tema, no mandar a ver, una mujer. Chicos. A ver, Vanessa escuchamos Exactamente, chicos, ¿qué le estoy diciendo? ¿Que no puede hablar? ¿Qué, qué le pasó? ¿Qué Igual problema convengamos tiene? que manda no. a la mujer, Aperte pero la mujer... Hay, protagonista hay, es, el, hay una sería cuestión... Sería él y yo, los de afuera no, son de no, palo. No claro. Querer, claro. Señora, hay hay, no hay puede una cuestión que tiene que ver con la congruencia no. en función de dispositivos judiciales que fueron decretados por la justicia yo les hago una local. Pregunta. ¿Ustedes lo ven a mi marido en algún lado donde yo estoy? No, le conocemos la cara. mi marido? ¿Qué le opina? Nunca lo hemos visto, jamás. Porque no le interesa, chicos. Claro. No, no, no, no. le no interesa Igual... porque es un problema mío y en todo caso del progenitor de Lautaro, pero bueno, como eso no se puede defender, manda a que lo a defienda. Aclarado este punto, este programa en particular tiene una característica que es evitar el foco de la violencia, entonces tratamos de disipar eso que podía haber sido un encuentro innecesario. Lo que te digo es que el Rana no se puede acercar porque sería incongruente si él plantea una serie... De, de cuestiones sí. que fueron denunciadas y, y, y pone una restricción perimetral para que ustedes no se acerquen, mal podría él contradecir lo mismo que fue a pedir. Lo que no tiene mucho sentido es que se haya acercado su pareja... Y bueno, chicos, la acá la tiene. Si tienen una perimetral, él supuestamente puso sí. una perimetral sí. para, para la familia. Por mí, ¿qué hace la familia acá? Sí, y me llama la atención... Mal? Me llama la atención porque alguna vez que nosotros hablamos con él, Rana, él decía que temía por la seguridad de su sí. mujer... Como que Vanessa sí. iba a atacarla. Ay, eh, ¿vos que, recordás, de mirar Vani, que en algún momento que dejen de mirar dijo Netflix. eso, ¿verdad? digamos sí. Es raro que, que ahora la señora se expone? acerque no, mucho, claro. para decir lo que tenía que decir, que bueno, entonces, claro, claro. no sé qué será, no sé qué será. Diana. Vanessa... Y está esperando, Pero, está esperando. A ver, esperando. mi nombre es Porque Diana. Le gusta la Vanessa, cámara. Vanessa, nosotras no, no hemos hablado mucho. ¿Cómo estás, Diana? Yo estoy escuchando toda la información. No. La experiencia en este tipo de casos sí. indica, como vos corroboraste bien, que sí. hay un trasfondo de querer dinero o algún tipo de interés económico. Uh -huh. Para que quede un poco claro, ¿cuáles son los bienes que le corresponden sí. al Nova? ¿El terreno, por ejemplo, está a nombre de él o a nombre de quién? ¿Qué ¿Cómo vehículos que le corresponde? tiene? Mira, yo no te voy a decir lo que hablando? le corresponde a mi hijo. A ver, chicos. A ver, chicos, es mi hijo. Yo no voy a exponer todo lo que tenga. No es nada mío ni nada de él. Es de mi nieta. Claro. Entonces, la justicia dirá. Claro. Claro. Yo no me voy a poner. Pero a hablar por ejemplo, un dato de, importante no, para la justicia... Ay no, los trapitos son de cómo, de cuándo. Un dato importante para la justicia. Lo averiguará la justicia, este chicas. Yo soy solo la mamá. Claro, van vale, a ver. Yo soy justamente solo la mamá, chica. Se pero va a ocupar la justicia. Y por ejemplo, el interés de un bien como un terreno es importante. ¿Vos sabés a nombre de quién está el terreno? ¿Está bueno, a nombre de justicia, tu hijo chico... o a nombre de quién? No, no lo sé, que te tienen que ocupar la, le, el abogado que se ocupe, eh, no chicos. Yo no les voy a dar ninguna Manuela información de ese tipo y no me voy a prender no, en ningún está quilombo ni no. lleva y trae me dijo el marido. No, no, la, por supuesto. Por porque supuesto, ahora son todas santas, todas transpiran, todas transpiran agua bendita y a mí no me interesa en lo más mínimo prenderme en Vanessa, esto, chicos. Yo estoy más allá. Te quiero hacer una aclaración, tengo mi si no, nieta esperándome para merendar. Eso, loquísimo todo este momento, porque te quiero explicar algo. Primero, aclarar que la. Eh, o sea, el, ¿Sí? Eh, Eliana, que es la persona con la que estamos hablando... Es el mismo teléfono que, que salió con nosotros al aire, que vino, se sentó, habló, o sea, estamos hablando uh -huh. con ella. es dice que la criatura no tiene okay. nada que ver, que una cosa no quita la okay. otra, que no, ella no, que no quiere. es que Ahora la voy tengo, a ver a ella cuando llevo la nena. Ok, no hay per Pero perfecto, chicos, hablo con ella de espérame frente. Espérame un segundo y no te enojes conmigo, yo te cuento, porque necesito, si no parecemos locos. No, eh, no me enojo, no me enojo. Ella no. lo que dice no, es que, por no un lado, enojo. no quiere interferir en el vínculo de su abuela con la criatura. Está muy bien. Sí. Por ahí. otro lado, muy bien, Está perfecto. Lo, que, lo que dice es... Dice, Perfecto. El terreno está no, lo puso a nombre de ella, hablando de vos. Lo puse, yo lo puse. Lo ah. pusiste vos a tu nombre, que la criatura no recibió nada de yo su padre. A mi uh -huh. te, yo lo puse nombre. te, eh, yo te, te, te uh -huh. repito lo que ¿Cómo dice qué? ella. Nada, ni un gorrito recibió de su sí. padre, según lo que es diga Verdad, Es, es verdad. Vamos a, preguntarle, vamos a preguntarle a Vanessa, ¿el terreno está puesto a tu nombre porque Lautaro lo puso a tu nombre, Vanessa? Está... ¿Es eso? ¿Sí o no? Sí. sí. sí. entonces el Lautaro lo sabe, lo que... por eso lo está diciendo, Lautaro, chicos. Eh, Vanessa, te hago una pregunta. Lautaro, yo, todos recordamos un tuit... Sí. Sí. ...en donde él celebraba haber podido sí. comprar el terreno... ...donde iba a construir el sí, castillo sí. de su princesa... ...refiriéndose a su, a su hija. Pero te hago una pregunta, Vanessa. ¿Cuál era chicos? el plan de Lautaro? Sí. Él quería en ese terreno construir una casa familiar... ...en donde tuvieras vos tu casa... ¿Y su sí. hija, su casa? No, no, para mí no, no. Una casa claro. para él, con todas las comodidades, pero donde vayamos a pasar todos porque él era ¿Qué? muy familiero. ¿Y ahora otra no él, ¿Quieres ponerle como otra una casa quinta? Espera, entonces, no, perfecto. Ahora, ¿nunca se preguntaron por qué él no ponía las cosas a nombre de él? Nunca se preguntaron. ¿Qué preguntando? No, ¿Te estamos preguntando? Sacó conclusiones y nunca se preguntaron. Lo ¿Te lo estamos preguntando ahora, vale te preguntando? Porque él sabía así? las cosas que le venían. Chicos, ¿problemas? Ah problemas con la mamá de la nena tuvo siempre. Bien. No ah, es de ahora. ¿No te resulta raro? ¿Entendés? teniendo en cuenta que tenés a la criatura en la casa y que con sí. la que tenés un vínculo como abuela que merienda sí. me con vos y pasa tiempo con sí. vos. ¿No te resulta raro que sí. diga lo que dice sí. eh, me, a nosotros y que vos estés con la, y de la nena? Y la verdad que sí, porque después me. Cuando voy a la casa me recibe y me dice hola Vane, chau Vane, Igual es y, si raro. Que un y el momento, momento, momento, momento de recapitular, Vanessa, es momento de contarle a nuestra audiencia de lo que estamos sí. hablando, ¿eh? Estamos en sí. comunicación con Vanessa, la mamá de Lautaro Coronel, por todos conocidos como el Nova, el cantante de Cumbia 420, un hombre que se hizo muy famoso en poco tiempo, que en realidad trabajaba como pintor, trabajaba como, como, como en diferentes obras, le empezó a ir muy bien con la música y saltó a la fama. Estamos recorriendo ahora el escenario que quedó luego de su trágica muerte hace menos de un año. Lautaro Coronel... Tuvo una hija, una niña que hoy tiene siete años, eh, fruto de una relación este, sí, que tuvo ahí, ¿no? en algún momento de su vida. Y ahora hay otra mujer que asegura tener otro hijo con el Nova y próximamente se estarían haciendo un ADN para saber... Está hecho el ADN y estamos eh, esperando el resultado. Más información contigo este vez. parece que lo relevante es un inminente resultado del ADN, más allá de que Vanessa dice que no... Las personas que hemos consultado a nosotros dicen que se hizo una de. A ver, entre... yo no, chicos, no, no pongan en. Vos dijiste que recibiste de No, yo no, chicos, yo no dije que yo ah. no. Decí, explícalo. Yo explícalo. dije que la misma mamá, no dije que salió de mi boca, chicos, la misma mamá, la tengo acá en el chat. Ailén dijo, no lo dije yo. Bueno, la otra ¿Por parte. Qué voy a hablar algo de que no sé, chicos, a ver. Vanessa, la otra parte que es el rana, que es tu ex marido, papá del Nova. Gente lógico. cercana él dice que sí, que él ya se hizo el ADN con tu supuesto nieto y que estaría el resultado en los próximos días. Vos decís no. que la madre de este chico dice que no. Dos besitos bueno, son... les doy, no opino. Un besito, ok. No, dos. Eh, bueno, Yo pero voy con me la mamá del nene, nada más. Es, después de todas las acusaciones de la madre de tu supuesto nieto, de las acusaciones que está recibiendo Débora en este momento, de la mamá de tu nieta reconocida, que decís es, vos, está en su casa y con la cual vos decís, no hay ningún problema, pero no llega otra versión que es de la mamá de ella, diciendo, sí hay problemas, no están claras las cuentas, no está claro lo que recibió el problema mi hija, no entre, yo. El problema es entre adultos, ella no quiere interferir en la relación de la criatura con su abuela, Bien. el problema es de los adultos, así dice va, va en línea con lo que dice Débora. Vanessa teniendo si ella buena... Me tiene que de, si ella tiene que hablar conmigo, me ve a mí cada vez que voy a buscar a la nena y la dejo en la casa. ¿Alguna chico, vez, te, ver, ¿alguna por... vez te, te quiso hablar de, de hacer cuentas, Vanes? Y no sé, pregúntale a ella, no a mí. No, alguna ¿Eh? es vez por lo que cuenta Débora, que no quiere mezclar el vínculo de la nieta claro. de nieta y abuela con cuestiones financieras. Diana, pero es más claro, que incómodo mandar a ver, mensajes chicos, a una producción televisiva fácil? en vez de hablarlo con a ella. Ver, sí, a es. ver, chicos, es fácil. Si, exactamente, es fácil. Si no quiere... ...hablar delante de la nena, me manda un mensaje... ...como me lo manda siempre, me dice... ...Vane, ¿podemos charlar? Y sabe que yo no le voy a decir no que no. ¿Por qué no? acá no hay una es instancia fácil, judicial? Porque si el Nova eh, falleció... Y, ...y aprovecho para decirte que lo siento No hablan como Vane, que hay... ...no eh, sé, eh, como que todo, hay una todo, fortuna... ...a ver chicos, como digo de, siempre... ...no era ni Maradona, sucesión. ni Rodrigo, ni Monzón... No, no, no está, está claro, Vane... ...acá te está diciendo algo... Eh, ...Diana de la ...yo voy, es porque la instancia judicial es que una persona fallece y después todos los bienes de esa persona y lo que recaude también, porque bueno, al ser autor de, sí. de, de, de, de letras y música y demás, seguramente puede llegar a recibir algo post-mortem. Digo, todo lo que tiene de sus bienes y eh, líquido en liquidez, o sea, en dinero y en bienes, tiene que entrar en una sucesión. ¿Dónde está la sucesión? ¿Dónde está la parte judicial acá? ¿Qué sería lo Yo que la tengo que un poco hacer, de, chicos. De transparencia todo. No, la tiene que hacer la mamá de la, la niña, mamá. ¿no? La mamá de la bueno, niña, ¿la inició? quién no la hace? Y entonces, chicos... Pero hay que preguntarle a ella, ¿no? Y entonces, Vanessa? ¿Y ¿Y entonces chicos... Igual no, cualquiera dije, puede chicos. iniciar la sucesión, ¿eh? Sí, Vanessa sí, la, no, la puede, puede iniciar cualquier persona. Ah, eh, algo nos decía hace rato la, Vanesa, o sea, Vanessa cualquier persona que, tenga que, que pueda acreditar Esperando un derecho. Esperando otro ADN, me parece que lo que corresponde... Es esperar. A ver, no se puede hacer nada, no. Por ahora no se puede hacer Bien. nada. Hay que esperar el resultado del ADN. Lucas. Hay algo que quedó sin responder. Aparte, yo ahora y... le pregunto. B yo ahora a... les pregunto, escúchenme, sí. yo ahora sí. les pregunto. Cuando termine todo esto, hagan la sucesión, se dividan las cosas. Sí. Ahí yo las quiero ver, a ver si salen a hablar, si salen a opinar, no, veremos. si van a traer a que vea a la abuela. yo sí, sí, sí, no esperar el ADN para que se inicie la parte judicial de la sucesión? Porque con la justicia claro. interviniendo, mínimamente... Bueno, chicos, pues yo, yo no tengo nada que ver con de... eso. Yo tengo suficiente no manteniendo dinero, las cosas de mi hijo y eh, a mí quién, nadie me da un centavo. ¿Qué son los bienes? ¿Cómo se...? Ah, me parece a mí. Chicos, no, utiliza el dinero de quién? ¿Qué por dinero? Favor, ahí está, no ahí quería meterme, Vanessa. ¿De qué dinero hablan? ¿Quién utiliza el dinero? Estamos hablando de esto, que no dijo? se pudo terminar de aclarar antes, porque está, estábamos muy con la charla minuto a minuto. Se habló de regalías. Uno de mis compañeros te preguntó antes por las regalías. Vos dijiste, ¿qué regalías? O sea, ¿Y vos, yo qué contesté? Yo lo respondí. Sí, pero se, nos pisamos yo nosotros. No respondí. Vos no recibís nada ni nadie de Argentores o de Capit. Claro, ¿Hubo sí? un acercamiento o vos acercarte por ahí para decir... ¿Qué Yo estos recibo meses? el sueldo de donde trabajo, chicos.